Parceros del mundo y del universo, me encuentro con el Master Pipe Bueno. ¿Cómo está Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Bien, bien. Aquí viendo cuántos Cupidos existen y todo eso y cuántas flechas han llegado. No, flechas dañadas, mano. Sí. Me va como mal últimamente en el amor, buscando una mujer que quiera soportarme, que me sepa llevar, que me Entonces, sepa tratar. Yo estoy en las mismas, pero por eso hoy no quiero hablar de Cupido. Si no quiero mostrarte a Cupido en pantalla y que pilles el detalle, ¿estás preparado? Ya, Esta leyendo. es la nueva sección que se llama Pilla el Detalle, así que vamos a ver. Ahora estamos digitales porque vamos a hacerlo vía celular, ¿ok? Está míralo bien, pilla el detalle bien. Ay. Abiertos los ojos. Mira. ¡Qué tema! ¿Oís? ¿Se te hace conocido? Claro que sí. Brutal ese tema. <risa> Abre los ojos. Esta sección es difícil, Pipe. Tengo una pregunta. ¿Quieres verlo otra vez? Sí, parce. Eso sí. está muy difícil, man. Bueno, va, va. va otra vez. Te voy a hacer la pregunta. Vamos a pillarlo por segunda vez. Pero curumpiémonos para que... nos llamas demás... <risa> Ay, a ver, los dos. ¿Serán las velas? ¿Será la cadena? ¿Será la novia? Esto está difícil. Listo, ahora sí. ¿Cuántos.? No, más bien, va, va a ser lo más fácil. ¿Qué estaba en la cama que no tenía puesto la novia? Había algo en la cama que era de la novia. Bien. Parece, Difícil. pero conoce usted más la novia de ahí del video que yo. Yo no, a ver. Yo me había casado con ella antes de que se casara con el otro man. O sea, tú no llegaste tarde de matrimonio. Qué que estaba en la cama, que no tenía la novia. Estaba yo, pero es que no me llevó al altar. <risa> Tira, no. ¿Será que un ramo de rosas? Un ramo de rosas, última palabra. Sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo, un ramo de rosas, dice Pipe. Ay, ay, no, el reloj están ahí ¡Unos zapatos! ¡Ah! Te voy a dar una segunda opción ¿Va? ¿Vamos por la revancha? Claro Vamos con la revancha, habían unos zapatos, pero no te preocupes que esta sección es difícil Realmente nadie ha ganado Primero te digo todo no, Es que está difícil, bro. Vamos, pille detalle 2.0 Volvemos Abiertos los ojos Puede ser cualquier cosa, color, cosa. Oh, ahí están casándose. Y llega Pipe. Dios. Abierto los ojos. Es que hay muchas cosas. A ver, tire la. A ver, la, ¿Listo? ¿Cuántos violines habían ahí? Pues que puede ser una pregunta ahí como figurada, porque yo puedo estar tocando el violín, okay. en el sentido en que ellos están casando y no voy a tocar. Ah, ok, no, no, no. No, pero es violín, violín, violín, violín. Dale. Vamos. Dos, Hay dos. Dos. Última palabra. Última palabra. Listo, nos vamos con dos violines y esto dice así. Rúdalo. Pilla detalle. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vamos a ver. Ah, uno, dos, tres. Pipe también perdió en nuestra sección, pide el detalle, pero no todo. Vamos a tener revancha en la, en la próxima canción que lances, pero yo quiero que sí cantemos tu nueva canción. ¿Vamos a cantarla? Pero entonces yo voy, voy, voy yo contigo en un pedacito. Ah, Tú sabes que me gusta cantar contigo. Ah, gale, ¿De eso? Renuncio al sí. amor, Cupido falló. Esa flecha en el camino sin daño, fue al amor, Cupido falló. Esa flecha destrozó mi corazón. Ay, ay, ay. Oye, Pipe, gracias. Cupido falló, no se despeguen porque en radio la va a estar esa canción. Dando mucho de qué hablar. Y aquí estamos a los que les falla Cupido. Nos vemos en un próximo Pillo el Detalle y chao radio parceros.